Miembros del jurado y compañeros debatientes, mi nombre es Juan Suárez y vengo junto a mis compañeros del equipo Nuestra Señora del Recuerdo a responder a la pregunta planteada en este debate. ¿Debe el sistema de educación pública cambiar su modelo de enseñanza tradicional por otros modelos alternativos? A lo que respondemos con un rotundo sí. Pero antes de exponer nuestra línea argumental, debemos definir un concepto clave para el desarrollo del debate. Hablo del término modelo de enseñanza tradicional. Cuando hablamos de este entendemos que es un método pedagógico que consiste en un profesor exponiendo temario igual para todos los alumnos que luego tendrán que memorizar para realizar el examen. La pregunta nos propone si deberíamos cambiar este método. Debemos analizarlo y saber cuáles son sus fallos, ya que si existe un, un método que lo soluciona deberíamos aplicarlo porque es una alternativa mejor. Sabiendo esto presentamos nuestra línea argumental. El sistema de educación pública sí debería cambiar su modelo de enseñanza, ya que el método tradicional tiene graves fallos que se solucionan con otro método alternativo. Lo defenderemos mediante dos sólidos argumentos, uno de la necesidad de cambiar y otro de la alternativa. En primer lugar, la necesidad de cambiar, los inconvenientes del método tradicional. En primer lugar, la uniformidad. Este sistema es igual para todos los estudiantes y no se tienen en cuenta las habilidades individuales. Se limita la creatividad y la personalidad de los niños desde una edad muy temprana. En segundo lugar, la importancia exagerada del profesor. El profesor es el responsable de llevar el ritmo de la clase y de lo aprendido. Mientras tanto, el alumno simplemente aprende lo que se le dice, por lo tanto, asume un papel pasivo. Evidentemente, en todo sistema educativo debe existir la figura de un profesor que guíe a los alumnos en sus estudios. Sin embargo, creemos que un sistema cuyo único eje sea el profesor es claramente deficiente. En tercer lugar, la memorización. El, el modelo tradicional está basado únicamente en memorizar o mecanizar procesos que ha expuesto el profesor, aunque no se entienda realmente. Y es que, como dijo el doctor Robert Swatch, licenciado en Harvard, eh, una de las figuras más importantes en el ámbito de la educación, en el aprendizaje no solo basta con memorizar, también hay que pensar. Los profesores deben tener muy clara esta base para ayudar a cambiar el aprendizaje. Habiendo expuesto los errores del modelo tradicional, vamos a demostrar que existe una alternativa que los soluciona. Hablamos del modelo de enseñanza internacional, aplicado en 5.200 colegios en más de 158 países, incluyendo España, con programas para primaria, secundaria y bachillerato. Eh, en primer lugar, soluciona la uniformidad, ya que eh, no impone a todos las mismas asignaturas, sino que deja a los alumnos dirigir su propio aprendizaje. Eh, les deja elegir, en, bueno, hay varias asignaturas obligatorias, obviamente, pero hay una amplia gama de asignaturas opcionales en las que pueden elegir, también se puede elegir, eh, en qué medida las quieren estudiar, ya que las pueden elegir eh, estudiar en nivel medio superior y además dentro de la propia asignatura eh, se les deja elegir muchas veces el contenido, la materia eh, concreta que van a estudiar. En segundo lugar, eh, la importancia exagerada del profesor. El profesor eh, en este sistema se ve relegado a un papel de guía, ya que las clases se basan en, en vez de un discurso del profesor, se basan en debates, reflexiones, trabajos, investigaciones, etc. El profesor se encarga de orientar, pero no de imponer. En tercer lugar, la memorización. En el IBI se invita a la reflexión, el pensamiento crítico. Un ejemplo de una pregunta del examen del IBI: Compare y contraste el papel de la tecnología en determinar el resultado de dos guerras del siglo XX. No te exige memorizar sin sentido como el examen de antes, te hace relacionar conceptos, pensar por ti mismo. Así se obtiene una educación única porque los estudiantes están motivados a estudiar lo que les gusta. Por todo esto, señores del jurado, el modelo del IBI debería sustituir al tradicional. Porque lejos de crear máquinas de datos, crea personas con juicio crítico. Muchas gracias. Como dijo Albert Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. En este debate, el equipo contrario está defendiendo que debemos cambiar el sistema educativo tradicional por los métodos alternativos. Sin embargo, por muchas ventajas que traten de mostrarnos, nosotras vamos a demostrar que no todo es tan beneficioso como nos lo están pintando. En su lugar, la verdadera solución se encuentra en nuestro sistema actual, es decir, el tradicional. Volviendo a la cita que mencioné en mi, eh, al principio de mi intervención, os preguntaréis... ¿Qué relación tienen los prejuicios con el tema que estamos tratando en este debate? Pues bien, en realidad tiene mucha relación, ya que nuestro sistema tradicional tiene muchísimos prejuicios en cuanto a que está estancado. Prejuicios que dan una imagen pésima de nuestro sistema actual, cuando en realidad este cada vez hace más mejoras que benefician enormemente al alumnado. Y es que si se supone que tan mala es la educación que nos ofrece, ¿cómo es posible que hayamos podido llegar a tal punto en el que estamos actualmente de tanto progreso? Y ahora sí, buenos días, soy Marta Gómez, la introductora del equipo 2 del Carmen Conde, y junto a mi equipo les vamos no solo a explicar, sino a demostrar por qué estamos en contra de que el sistema tradicional de educación deba ser sustituido por los métodos alternativos. Esto se debe a que, aunque admitimos que nuestro sistema actual no es perfecto, la solución no son los métodos alternativos como indica el equipo contrario, ya que tienen muchas desventajas para el futuro de nuestros estudiantes y, por tanto, de la sociedad que estamos creando. En su lugar, debemos ir perfeccionando poco a poco nuestro sistema actual, es decir, el tradicional. Para sostener nuestra tesis, os vamos a introducir brevemente los tres argumentos que vamos, eh, que nos vamos a, en los que nos vamos a basar para demostrar nuestro, nuestra postura en contra a lo largo de este debate. Estos hablan sobre las ventajas que tienen el método tradicional que los métodos alternativos no son capaces de ofrecernos. En primer lugar... Aunque se suele cuestionar mucho el ratio de alumnos por profesor en el sistema tradicional, ya que es mucho mayor que en los métodos alternativos, lo cierto es que esto es muy positivo para el alumnado, ya que eh, de, consigue que desarrollen su capacidad de relacionarse, de trabajar en equipo y fomenta la empatía. Por otra parte, como segundo argumento, nos basamos en que estudiar en un sistema alternativo supone una gran desigualdad a la hora de ser evaluado, ya que depende más del criterio del profesor que de, eh, de los propios conocimientos que tiene el alumno. Por tanto, las calificaciones que obtienen estos son menos objetivas y claras. En otras palabras, implementar este, estos sistemas en todo el país supondir, supondría depender más del criterio del profesor que de la propia capacidad que tiene el alumno, convirtiendo así la educación en algo cada vez más subjetivo y menos igualitario. Sin embargo, el sistema tradicional que tenemos actualmente no tiene que hacer frente a estos problemas, ya que, en cuanto a su evaluación, es lo más clara, objetiva e igualitaria posible. Esto se debe a que todos los alumnos trabajan por igual, deben enfrentarse a las mismas pruebas y el resultado obtenido depende de ellos y no del criterio del propio profesor. Por último, en el esfuerzo de los métodos alternativos por ser más innovadores y mejores que el actual, eliminando, por ejemplo, el uso de la tecnología en las aulas, terminan aislando al alumno del mundo real al que más tarde se van a tener que enfrentar. Y esto sucede porque tienen más en cuenta el desarrollo personal e individual que fomentar las oportunidades del futuro al que más tarde se van a tener que enfrentar. Por todas estas razones que más tarde evidenciarán y argumentarán en profundidad mis compañeras, consideramos que el sistema educativo español no debería basarse en los métodos alternativos. En su lugar, y volviendo a la cita de Einstein que he mencionado al principio, la solución para los problemas eh, educativos es eliminar los prejuicios que tenemos de nuestro sistema tradicional para darnos cuenta de que se puede convertir en la propia mejora educativa, realizando pequeños cambios hasta llegar a algo grande. Porque recuerden, se trata de evolucionar, no de sustituir. Muchas gracias. Buenos días, miembros del jurado y compañeros debatientes. Mi nombre es Ignacio Carballo y vengo en calidad de refutador 1 como representante del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Me gustaría comenzar mi intervención refutando algunos de los argumentos que eh, ha defendido el equipo contrario. Y, en primer lugar, el de eh, capacidad de relacionarse y empatía, ya que defienden que el... Eh, que esta capacidad solo se desarrolla en el sistema tradicional y no en las alternativas, bueno, en la alternativa que es el IBI que proponemos nosotros. Sin embargo, me gustaría aclararles que hay una asignatura obligatoria en el modelo internacional en IBI llamada CAS que precisamente está eh, orientada a fomentar este trabajo en grupo eh, de tal manera que aprendan a trabajar los alumnos con... ...otras personas, además de que hay trabajos en grupo en el IBI, exposiciones, ensayos y otro tipo de proyectos que realmente eh, facilitan la capacidad de relacionarse. En segundo lugar, eh, han dicho que es el, único criterio, o sea, el criterio profesor es el único eh, que importa en los modelos alternativos y que esto no es en el sistema tradicional. Y esto choca claramente con nuestro argumento de necesidades en el que decimos que eh, hay que cambiar el sistema tradicional porque el profesor tiene una gran autoridad, una autoridad excesiva y en el IBI no. ¿Esto cómo lo defendemos? Pues bien, el IV, eh, en el IBI el profesor que te enseña y el profesor que te evalúa son distintos. Es decir, hay una evaluación externa, quitándole así importancia de autoridad al profesor y además eh, haciendo que el criterio del profesor no sea el único válido, ya que hay varios profesores involucrados en el mismo aprendizaje. Y eh, además han eh, dicho, eh, su último argumento, el de desigualdad, diciendo que eh, en el tradicional se trabaja eh, buscando la igualdad, pero esto no entiendo eh, en qué afecta a la IBI, ya que la IBI también fomenta la igualdad. Todos los alumnos son iguales, eh, aunque puedan elegir sus propias asignaturas eh, progresivamente. Eh, se pregunta, por favor. ¿Nos puede poner algún otro ejemplo de educación aparte del IBI, dado que eso es bachillerato y por lo tanto no es educación obligatoria? Eh, bueno, precisamente eh, el IBI no solo se aplica a bachillerato, es un modelo que se ha aplicado a primaria y a secundaria y eh, aquí vemos un aquí vemos una revista supranacional de políticas de educación que trata específicamente cómo se ha aplicado el AIBI en España en primaria, es decir, ...que también se puede aplicar a primaria y secundaria que son educaciones obligatorias, no solo a bachillerato. Eh, ahora pasaré a la defensa de mis argumentos eh, primero con el de necesidad. Y es que nos apoyamos en tres bases para defender que es necesario cambiar el modelo de enseñanza tradicional. La primera es la uniformidad. Y es que, como ya hemos dicho, un sistema que a los alumnos distintos les trata de una manera igual no es lógico, ya que cada uno tiene sus propias capacidades y sus propias virtudes y por ello deberíamos comentarlas. Esto, el IBI, en nuestro segundo argumento, lo soluciona con, eh, su, con eh, permitir elegir optativas en los cursos superiores, más libertad de elegir contenidos y sobre todo al haber un menor ratio de alumno y profesor es decir, hay menos alumnos por clase la educación es más personalizada el profesor se centra más en los alumnos eh, todo esto eh, de uniformidad ya se demostró en el año 2011 en donde una serie de expertos de educación publicaron en la revista del Ministerio de eh, Educación los problemas que tenía el modelo tradicional y entre ellos el de eh, uniformidad en el que... Eh, dicen que hay una uniformidad de horarios y escenarios de aprendizaje. Pero no solo en 2011, sino que además eh, también lo critica Andreas Schleider, Schleischer, creador del, eh, del informe PISA, diciendo que eh, las leyes educativas de España son del siglo XIX. Pero este no es el único error que encontramos en el sistema tradicional y que se eh, arregla con el IBI, sino que además el error de memorización que también se trata en eh, este. Bueno, que también trata Andreas Schleiser, que dice, y cito textualmente: en España se memoriza mucho, pero no se aplica lo aprendido y critica la sucesión de leyes eh, en un modelo. Es decir, que en España se eh, memoriza y no se pone en práctica aquello que se está memorizando, cosa que sí se hace en el IB y que sí demostramos con, eh, con un informe de Juan Manuel Espinosa de Ares, doctor por la UNED de Derecho y Filosofía. Y además la importancia del profesor que ya ha quedado demostrada al decir que hay varios profesores involucrados y no uno único en la enseñanza de los alumnos. Por esto, porque el AIBI soluciona las tres bases que consideramos erróneas del modelo tradicional, pensamos que deberíamos cambiar el modelo tradicional por este modelo alternativo. Muchas gracias. No hay nada malo en el cambio, si es en la dirección correcta. Winston Churchill. Buenos días, mi nombre es Lucía García y soy la primera refutadora en representación del equipo Carmen Conde 2. Ahora mismo estamos en contra y para ello me gustaría explicar la frase citada anteriormente. El equipo contrario se está centrando constantemente en la necesidad de cambiar y es algo que aquí mismo en este debate no venimos a negar. Hay que cambiar, pero nosotras creemos que esto se tiene que hacer mediante el sistema tradicional y que los métodos alternativos no son un cambio beneficioso. Su pregunta, por favor. ¿Qué cambios proponen ustedes hacer? Ahora mismo pasaré a explicárselos con mis argumentos. Bien, pero antes de ello me gustaría refutar algunos de los argumentos expuestos y citados por el equipo contrario. En primer lugar, nos han hablado sobre que no permite opciones y que es bastante cer cerrado. Bien, A esto queremos hablarles sobre la, la numerosa cantidad de optativas que presentan los métodos tradicionales, donde se encuentran incluso optativas relacionadas con la naturaleza, cosa que defienden mucho los métodos alternativos, por ejemplo, optativas de botánica. También se encuentran ecoescuelas y muchos huertos donde los alumnos pueden pasar tiempo con la naturaleza, con lo cual esto no supone un inconveniente para el método tradicional. Además, también nos gustaría hablar sobre la memorización, algo que constantemente se, se, se, mmm, se cuenta como un prejuicio del método tradicional. Pero nosotros venimos aquí a volver a nuestra tesis y a decir que esto sí está cambiando, y no lo, no lo decimos nosotros, sino que se están haciendo constantes cambios en cuanto al Ministerio de Educación y en las leyes, como les voy a leer aquí mismo, el gobierno plantea un vuelco para que el aprendizaje en la escuela sea menos memorístico. No lo dice el gobierno, sino que es una ley que se implementó por el, ministro, por el, ministro de educa, por el Ministerio de Educación. Perdón. Continuando con esto, me gustaría también hablar sobre el profesor. Lo han pintado como que es una persona totalmente autoritaria. ...que básicamente le hace pasar un mal rato a los, a los alumnos. Y esto, obviamente, no es lo que busca un profesor del sistema tradicional. El profesor de un sistema tradicional también es un guía. Y el profesor de sistema tradicional no es una figura autoritaria, sino que es una autoridad de conocimiento. Y, por favor, no mezclemos estos conceptos. Es la persona, es la fuente de la que vamos a recibir nuestros conocimientos. Y, con lo cual, me parece realmente importante su, presión, su presencia en el sistema tradicional. Respuesto, en cuanto a su pregunta, pasaré a explicar mis argumentos con lo que vamos a, a decir estos cambios que se están implementando en el sistema tradicional, aunque ya la he respondido de cierta manera explicándoles este cambio de la, de la memorización, al igual que si nos fijamos, ahora mismo hay digitalización en las aulas, algo que… Quiero comentar sobre el método alternativo, pero lo haré más adelante. Y también eh, hay muchas clases de apoyo, hay muchas orientadoras, todos estos son cambios que en un primer lugar no se ven, pero que sí están. Así que no le, no le deprimemos al sistema tradicional de la oportunidad de evolucionar, por favor. Siguiendo con esto, me gustaría... Eh, Comenzar a decir algunos de nuestros argumentos. En primer lugar, según el pedagogo americano William H. Patrick, los métodos alternativos al centrarse tanto en la individualización de un alumno, de cierta manera aíslan y fomentan el trabajo individual. Y esto lo quiero explicar más adelante. Pero bien... Un minuto, por favor, le respondo. Según nuestros métodos tradicionales, al estar en contacto con los alumnos, estos se ven semejantes a otros, con lo cual encuentran actitudes de compañerismo, de apoyo y de empatía. Al ver que otros alumnos están, están estudiando y se están evaluando a lo mismo que yo, yo siento un apoyo en ellos, y con lo cual mi educación se ve aventajada. ¿Sí? Eh, respecto a lo que ha dicho de aislar al alumno, ¿es consciente de que en el AIB existe una asignatura basada únicamente en aplicar las competencias vistas en casos reales? Por supuesto, y a esto también quería concentrarles. Eh, la pregunta se trata de métodos alternativos no solo del IBI, con lo cual me gustaría también que nos presentasen otros argumentos sobre otros métodos alternativos. Además, también me gustaría decirles que en el método tradicional se fomenta el trabajo en equipo. Y si no me creen, pongamos el ejemplo de este debate de hoy en día. Aquí se hace el trabajo en equipo y yo estoy aquí gracias al método tradicional. Con lo cual, sí se fomenta el trabajo en equipo, al igual que presentaciones, discusiones en clase y muchas otras alternativas. También me gustaría criticar la subjetividad de los métodos alternativos a la hora de evaluar, puesto que no nos parece igualitario, tanto que defienden que se necesita igualdad, no nos parece una manera igualitaria de evaluar a los alumnos. En el método alternativo esto sí sucede, puesto que hay exámenes y aunque crean que los alumnos solo se presenta a un único examen y se lo juegan todo, esto es un prejuicio porque existen muchas recuperaciones, nuevas oportunidades, evaluaciones extraordinarias o trabajos para subir nota. Eliminemos los prejuicios y centrémonos que no es normal aislar al alumno del del mundo real, puesto que también quería compartir que al centrarse solo en el Ivy yo vengo a hablar del método Wardoff, puesto que un informe de La Rioja dice que su manera de implementar conocimientos mediante cuentos y fábulas no es adecuada. Y no lo digo yo, lo dice un informe de La Rioja, como bien podemos ver aquí. Con lo cual, yo solo veo ventajas para seguir proporcionando las, las capacidades al método tradicional y que éste siga evolucionando, evolucionando, no cortarle las alas. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Daniela Anzueta, la refutadora número 2 del equipo Nuestra Señora del Recuerdo... ...y me gustaría empezar mi intervención haciendo alusión a la petición que nos han hecho en la última intervención... ...que es la de nombrar más métodos alternativos. Bien, eh, me gustaría leerles la pregunta eh, a la que nos estamos enfrentando este debate. Si el sistema de educación pública obligatoria en España tuviera la capacidad de cambiar por alguno de estos modelos... ...debería hacerlo, ¿tienen más ventajas que el modelo tradicional?... ¿Habría un mejor aprendizaje técnico y competencial? Señores, estamos hablando de un debate de aplicar un método educativo. La educación es algo de lo más importante del destino de un país. Y para hacerlo, tenemos que hablar de un método alternativo en concreto. ¿Por qué? Para poder valorar la viabilidad de este método. Viabilidad que hemos eh, mostrado ya a través de un informe, demostrando que el AIBI no solo ha sido implementado ya con éxito en España, sino que además... ...con relativa facilidad y obteniendo buenos resultados. Precisamente ustedes, para atacar nuestros argumentos... ...están hablando sobre otros métodos alternativos... ...que no tienen nada que ver con el nuestro. Nos hablando del método Waldorf... ...y nosotros estamos hablando del método, del modelo, del IB. Me gustaría, por favor, que dediquen sus acusaciones a eso... Porque lo que queremos hacer en este debate es plantear si cambiar el sistema tradicional por un modelo alternativo que nosotros hemos elegido, el IBI. ¿Por qué? Porque soluciona los problemas del método tradicional, problemas que ustedes también están de acuerdo con que son problemas. Ustedes están de acuerdo con la que memorización, que es una base del sistema tradicional, debe cambiar. Y también están de acuerdo con que el pa papel exagerado del profesor también tiene que cambiar. El, último, el único punto con el que no están de acuerdo dentro de nuestro argumento de necesidad es... Eh, de la uniformidad del método que voy a pasar a explicarles con más detalle porque creo que no lo han entendido eh, con capacidad. Con la uniformidad del método nos referimos a que todos los alumnos son tratados de la misma manera y se espera lo mismo de ellos. Se meten en grupos de edad sin tener en cuenta pues, sus tipos de habilidades o posibles pues eso, alumnos neurodivergentes con necesidades distintas. Debido a esto, los alumnos que no consiguen cumplir las expectativas al final del año se quedan atrás o fuera del modelo educativo. Y es por esto que cada año España es el segundo país con la mayor tasa de abandono escolar en la Unión Europea. Por supuesto que hay muchísimos otros factores que influyen a tener este número, pero al final la realidad es que la uniformidad de este sistema y el hecho de que no se adopte a los alumnos en particular, alumnos que deberían ser el eje del sistema educativo porque son el futuro y son lo importante, se están quedando atrás y se están quedando fuera. Y este es un problema enorme que tiene España y que planteamos solucionar con el modelo de la IBI. El resto de cosas que planteamos solucionar, ustedes están de acuerdo con ellas. Lo que no entiendo es por qué se empeñan en hacerlo dentro del sistema tradicional, que es un sistema cuyas bases son precisamente estas. Estamos teniendo una especie de debate entre si es mejor cambiar o adoptar, pero al final el problema es que las bases del sistema tradicional están podridas. Y por eso debemos sustituirlo por un modelo nuevo. Y ustedes también están de acuerdo con que la modernización y la importancia exagerada del profesor también son problemas. Les pregunto, si cambiamos esto... ¿No dejaría de ser el sistema tradicional para pasar a ser otro sistema? ¿Su pregunta? ¿Tienen alguna evidencia de que los métodos alternativos vayan a mejorar esa tasa de abandono escolar? Por supuesto que no. No estamos hablando... O sea, perdón. Sí, no una evidencia de una garantía a futuro sobre algo que no es real porque no se puede hacer una aproximación a futuro. Sin embargo, el hecho es que esta tasa de abandono escolar, uno de los mayores eh, impactos, por la razón por la que es tan alta, es precisamente por la uniformidad del sistema, uniformidad que pretendemos cambiar. Eh, pero me gustaría hablar de cada uno de sus argumentos. Bien, ustedes han criticado las desventajas por las que consideran que no deberíamos cambiar el modelo Ivy. En primer lugar, el ratio de alumnos por profesor consideran que está perfecto en el sistema tradicional porque ayuda a la capacidad de desarrollarse y la empatía de los alumnos. Les pregunto, ¿esto va a cambiar si en vez de ser 30 alumnos por clase son 15? Por supuesto que no, siguen desarrollándose y siguen teniendo empatía. Lo único que cambia es una educación más personalizada y adaptada a cada uno de los alumnos. En segundo lugar, la desigualdad a la hora de ser evaluado. Al final, en el Ivy lo que se hace es al contrario. Es el hecho de que el profesor no tiene el poder de evaluar y no tiene esta autoridad y, por lo tanto, es muchísimo más igualitario. Por último, tenemos el aislamiento de la tecnología, que es una característica del Montessori, y estamos hablando del AIVI, que, por cierto, también tiene la digitalización integrada en su programa, y, por último, también nos dicen que el AIVI aísla del mundo. Bien, han dicho que no hay nada malo en el cambio si es en la dirección correcta. El AIVI es la dirección correcta, y por eso deberíamos cambiar, porque enseña en competencias, además de en conocimiento. Muchas gracias. Buenos días, soy Teresa Martínez. Ah, todavía no. Ah, es que está en tres minutos. Son cinco. Perdón. Es demasiado ¿no? No sé si tengo tanto. Vale. Buenos días, soy Teresa Martínez y soy la segunda refutadora del equipo del Carmen Conde número 2. Junto con mi equipo nos posicionamos en contra de que el método tradicional deba ser sustituido por los métodos alternativos. Para empezar, nos gustaría reiterarnos en nuestra tesis de que estamos completamente de acuerdo en que se necesita el cambio y, además, centrarnos en que no creemos en una perfección que ustedes argumentan que nosotros hemos dicho. No creemos en la perfección, creemos en el constante cambio, al igual que cambia constantemente la sociedad. Y por eso creemos que una evolución es mucho más importante que una constante sustitución por métodos alternativos. Terminando de cerrar algunas cosas, también nos gustaría aclarar que ustedes están especificando mucho en el método IBIC, cosa que nunca se nos ha... Eh, especificado a nosotros en la formación del debate. Además, eh, por lo que su postura, eh, en vez de centrarse en un solo método, ¿Por qué no se centran en todo lo que aportan los métodos alternativos que daría lugar al diálogo con el resto de los argumentos de nuestro equipo? Dicho esto, nos gusta, me gustaría pasar a refutar algunos de los argumentos que nos han aportado. Para empezar, los profesores. ¿Cuál es el problema de los profesores de los métodos alternativos? Se presentan como una guía, como una constante guía y, además, argumentan que los eh, profesores del método tradicional son Figuras de autoridad. Sin embargo, no son figuras de autoridad, sino autoridades de conocimiento. Y es que damos muy poca importancia al conocimiento, dejándonos llevar por cosas como el esfuerzo, que está muy, es muy importante. Pero piénsenlo bien. Un ingeniero se dedica a construir un edificio, hace los cálculos, pero se equivoca en un cálculo. Se cae el edificio, pero no pasa nada, porque se ha esforzado muchísimo. No, los conocimientos son primordiales, los conocimientos tienen que estar ahí. Es por esto, además, que nos gustaría reiterarnos en que, obviamente, hay ciertas capacidades, ciertas cualidades que son necesarias para las sociedades de hoy en día. Como nos volvemos a reiterar, debemos cambiar como la sociedad. Sin embargo, los métodos tradicionales también aportan este tipo de cualidades, como son el trabajo en equipo, la autonomía, la perseverancia y también el esfuerzo. Esto se debe a que, gracias a que el, el profesor no está ahí como una constante ayuda y como una, como una guía, a pesar de que siempre se dedica a ayudar al alumno, que es el papel principal de esta educación, también le deja cierta libertad, sin ser esta demasiada para el tema de conocimientos, para que pueda eh, desarrollarse también como persona y que tenga más facilidad en un ámbito eh, laboral. Además, me gustaría continuar nuestra... ¿Tienen una pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre la definición que ustedes están dando del método tradicional y el IB? Pues la diferencia, que si no hubiese diferencia, entonces porque están... Defendiendo el IB. Claro que hay una diferencia. El método tradicional ofrece ciertas cualidades que los métodos alternativos, y no nos centremos únicamente en el bachillerato internacional que ustedes defienden, aportan. Si me dejan continuar con mi línea argumental, se las diré. En primer lugar, como seguía diciendo, las evaluaciones subjetivas. Según eh, el Boletín Oficial del Estado, la Ley Orgánica 8-2013, para la mejora de la calidad de la educativa, y si me permiten citar, detrás de los talentos de las personas están los valores que las vertebran, las actitudes que los impulsan, las competencias que lo materializan y los conocimientos que lo construyen. Es por esto que las evaluaciones que se dan en métodos alternativos son mucho, eh, no están de acuerdo, no concuerdan con lo que se pide como una buena educación. Además, de que no dan lugar a la igualdad e inclusión, que deben ser primordiales, para una buena educación. Y es que me gustaría argumentarles que muchos de los métodos alternativos requieren de varios recursos y materiales que causarían aún más desigualdad entre los, entre los alumnos. Si me permite un momento, termino de dar mi evidencia y le respondo a su pregunta. En esta gráfica podemos ver cómo hay una gran desigualdad entre la España, que es la parte subrayada, hay una gran desigualdad entre los recursos que obtienen las escuelas más aventajadas y desaventajadas. Y es que, si nos queremos centrar en el sistema educativo español, debemos tener en cuenta también que, desgraciadamente, existe una gran brecha socioeconómica en nuestra sociedad y que, por lo tanto, debe ser algo que debemos tener en cuenta para implementar nuevos modelos de educación. Y es por esto que no defendemos una sustitución sin un cambio. Ahora sí, su pregunta. Invertir en la implementación en la escuela pública de un método como el IB. ¿no significaría que esta brecha disminuye, ya que se invierte en la educación pública? El problema de la brecha es que eh, no significa un menor, una menor capacidad del, del gobierno, del sistema educativo, sino una menor capacidad de las familias debido a la diferencia entre territorios. Además, nos gustaría dar lugar al tema de eh, la educación pasiva, que ustedes también han mencionado la, al comienzo de sus intervenciones, y es que, eh, como ya ha comenzado a argumentar mi compañera Lucía García en sus primeras intervenciones, la, el sistema tradicional ha sufrido muchos cambios, muchos cambios de leyes y, por lo tanto, esa educación que ustedes defienden, que es igual que el siglo XVIII cuando se implementó, esto no es así, ya que se dan nuevos programas como Cuarto de Somas Empresa, Ecoescuelas, Guardos Urbanos, que favorecen la educación, dando lugar a un mayor ámbito y a una mejor opción de eh, futuros para nuestros alumnos. Por esto, eh, nosotras nos posicionamos de que debemos cambiar, pero no sustituir el método tradicional de enseñanza. Muchas gracias. Gracias. frase que hemos adaptado de una cita de Mahatma Gandhi es quien no está dispuesto a hacer pequeños cambios nunca obtendrá grandes resultados. Buenas, buenos días. Mi nombre es Aitana Madrid y soy la encargada de la conclusión del equipo 2 del Carmen Conde. Antes de nada, quería agradecer al jurado, al equipo contrario, al público y al staff, especialmente al Cámara, por permitir que estuviéramos aquí presentes hoy debatiendo. Ante la cuestión planteada de si debe España cambiar su modelo de enseñanza tradicional por otros métodos alternativos, como hemos estado demostrando a lo largo de este debate, nuestro posicionamiento es en contra. Ahora pasaré a, a mencionar algunos puntos en común que hemos defendido eh, los dos equipos y que me han llamado la atención. Estos han sido el de la evolución y el papel del profesor. En cuanto a los argumentos del equipo contrario, estos han sido dos. La necesidad de cambiar, en la que se han basado en la uniformidad, diciendo que se le da mucha importancia al profesor y que lo hemos refutado diciendo que el profesor, como defienden usted, no es una figura autoritaria sino, como defendemos nosotras, es una, es una autoridad de conocimientos. El sistema alternativo da muy poca importancia al conocimiento, conocimiento que, impre, que imparten los profesores, además de que el hecho de que no esté encima de los alumnos todo el rato hace desarrollar capacidades como lo ha la autonomía. También se ha basado en la memorización. porque Nosotras hemos respondido, dele un voto de confianza al sistema tradicional, porque desde que se ha implementado se han estado haciendo constantes cambios para que el sistema educativo reduzca la memorización. En cuanto al segundo argumento de la alternativa, de que es más alternativo han mencionado eh, las optativas que se ofrecen en los métodos alternativos a lo que hemos refutado diciendo que los métodos, en el método tradicional también se ofrecen diversas optativas y ramas para que los jóvenes puedan elegir el camino por el que eh, guiar su futuro también han hablado del tema de la individualización en el que nosotras hemos mencionado que un mayor ratio de alumnos por profesores hace que desarrollen eh, aptitudes como la empatía y el compañerismo, capacidades que no se desarrollan en todos los métodos Alternativos. La línea argumental que hemos utilizado para defender nuestra posición se ha basado en las desventajas de los métodos alternativos. Nos hemos centrado en tres: el primero, la individualización del alumno, el segundo, la subjetividad a la hora de evaluar, y el tercero, pero no por ello menos importante, la falta de digitalización que eh, genera, una, o sea, que genera, que genera eh, una falta de conocimiento sobre la vida real. Y ahora, una frase. El educador mediocre habla, el buen educador explica, el educador superior demuestra y el gran educador inspira. William Arthur Ward. A lo largo de nuestro discurso hemos mencionado la importancia del buen profesor en el sistema educativo, porque mi equipo y yo consideramos que para mejorar el sistema educativo actual no hace falta derrumbar este por completo y volver a construirlo, sino simplemente hacer cambios en aquello que afecta directamente al alumnado, en este caso los profesores. Pongo un ejemplo... Si tenemos una planta que tiene hojas enfermas, no arrancamos la planta de raíz, ¿verdad? Sino que simplemente cortamos aquellas hojas que están enfermas para que las siguientes salgan más sanas y mejores. Por ende, si lo hacemos con una planta, ¿por qué no lo hacemos con el sistema educativo? Muchas gracias. Bien. Muy buenos días miembros del jurado. Mi nombre es Ignacio Martín y voy a presentar la conclusión mediante la cual mi equipo perteneciente al colegio estacional. Recuerdo ha respondido a la siguiente pregunta. ¿Debe el sistema de educación, eh, el sistema de educación pública cambiar su modelo de ciencia tradicional por otros modelos alternativos? A lo que hemos respondido con un tajante sí. En cambio, el, el equipo contrario ha respondido con un no. Voy a hacer gran énfasis en el marco de la pregunta, porque parece que el, el equipo contrario no se ha leído. Si el sistema de educación pública obligatoria en España tuviera la gran capacidad de cambiar por alguno de estos métodos, debería hacerlo, y se dicen el Kumo, el Waldorf, el Montessori y el Domán, y acaba diciendo coma, entre otras. Y hemos cogido el IBI. Es, ese ha sido nuestro argumento de que el IBI es positivo y es la alternativa, es el cambio. O se nos han presentado dos argumentos. Uno de ellos es el que las desventajas del modo alternativo... ...en el que se dicen diferentes desventajas de métodos... ...pero no se nos ha dicho ninguna del método IVY. Imagínense en un edificio o en la planta que han dicho... ...imagínense que las bases están podridas... ...por más que quieran eh, adaptar, evolucionar... ...siempre va a, estar, siempre va a acabar cayendo... ...es por ello que debemos sustituir... ...tenemos que cambiar el terreno donde construir el edificio... ...para tener una educación sólida en un futuro... También se nos ha dado a conocer otro argumento, en el que la alternativa al cambio, cuando eh, se hace el cambio, va a conllevar una gran desigualdad entre los alumnos, entre las calificaciones que se van a dar. Pero es que la IBIS se ha implementado eficientemente en España, ha sido todo un éxito y además fomenta incluso más igualdad. Se, eh, se nos ha preguntado, si solo se encuentra en bachillerato, ¿no se pueden aplicar en otros modelos? Pues claro que sí, es proyecto que lo hemos cogido, se pueden implementar en infantil, en primaria y en secundaria. También hemos preguntado qué cambios pretenden hacer dentro del sistema educativo dentro del sistema de educativo tradicional eh, ustedes y se nos ha dicho al principio que van a evolucionar, que se va a ir adaptando, pero no se han establecido cambios subjetivos, solo se nos han dicho características de este en un presente. Posteriormente, nosotros hemos presentado nuestra idea argumental que esta dice que el sistema de educación pública debe de cambiar su modelo de enseñanza eh, tradicional porque este posee unos errores que otros pueden paliar. Las bases están podridas. Y esto lo hemos defendido mediante dos argumentos. Uno de necesidad, necesidad de cambio, que es importante, ya que la autoridad del profesor que ejerce sobre los alumnos es de forma activa y el alumno se encuentra de forma pasiva. otro de uniformidad en el que el sistema es uniforme y falta una respuesta a la comunidad del alumnado. Y otra memorización que había dicho mi compañero, dando a entender que el sistema tradicional está basado únicamente en este ...y por ello hemos presentado nuestro segundo argumento... ...que es la alternativa, la solución, el cambio... ...y hemos evidenciado que en el, el IBI ...se puede implementar de forma masiva en España... ...y es posible y fácil adaptarlo a los alumnos... ...el profesor va a ser un guía de libertad de estos... ...y dentro de esta además hay asignaturas con diferentes... ...niveles de contenidos y facilita adaptación... ...por lo cual si a mí se me pregunta en un examen posteriormente... Y me dice la pregunta, ¿compare y contraste el papel de la, te de la tecnología en determinar el resultado de dos guerras del siglo XX? Pues yo voy a estar conforme, voy a estar cómodo, porque sé que los conocimientos que se me han impartido va a pasar por un filtro de mi razón y por ello yo no voy a ser una máquina solamente de datos, no voy a ser un USB, voy a ser una persona con, con un juicio crítico. Muchas gracias.